Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día, lunes 15 de marzo al domingo 21 de marzo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue, que son estas acá. Y pido que el mensaje de la Virgen María para esta semana del 15 al 21 de marzo se haga presente. Hago lo mismo con tres cartas de mis cartas y con la carta adicional hago lo mismo. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Ahí ya vieron las patitas de uno de mis hijos que vino a visitarnos. Y bueno, vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros. Cartas, escoge tres cartas. de uno de mis hijos que alguien estaba preguntando muy bien Entonces, les voy a dar la vuelta con estas lecturas no es como con el tarot tradicional que si están de cabeza o sea al revés o no este no influye el mensaje Muy bien, ahora sí, vamos a hacer la lectura y la interpretación de las mismas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. God, Dios. Y dice, I step out of the way and surrender any need for control in order to make room for God's healing love to flow through me and this situation. Uh, yo me hago a un lado y me rindo ante la necesidad de controlar del control. Eh, de tal manera que dejo espacio para que el amor eh, sanador de Dios fluya a través de mí y esta situación. Pues, ahorita estoy, lo primero que me llegó, estoy viendo la posibilidad de traerme a mis papás hacia eh, mi localidad para que los vacunen aquí, porque la verdad ha sido un, una desorganización absoluta lo de la vacunación aquí en México. Y este bueno, eh, estamos viendo esa posibilidad y bueno, pues es al fin y al cabo y controlar. Y no sé bien qué decisión tomar, si hacerlo aquí. Hay otros lugares donde también están vacunando eh, que... ¿Cuál de las vacunas? Sabemos cuál no queremos, que es la de Sinovac, porque nada más tiene un 50% de efectividad. Mis padres estaban viendo la posibilidad si se salían del país para dejarse vacunar en otro lugar, lo cual yo siento sumamente complicado y muy arriesgado por estar en aeropuertos y demás. Entonces, bueno, en ese sentido, pues aquí la carta es muy clara, ¿no? Suelta y deja que Dios haga lo suyo. Deja de estar tratando de manipular o controlar una situación y confía en Dios. Entonces, este yo de hecho estaba rezando para que pues, nos llegue la solución adecuada. Al fin y al cabo, este, pues así se va a resolver. Muy bien. Para comienzos de la semana, para el día el lunes y martes, la carta dice, Magia. Es el Arcángel Raciel y dice, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré con esto, con tu devoción y constancia. Amén. Creo que no tengo que añadir grandes comentarios. Para el miércoles, miércoles y el jueves la carta dice, misión de vida. Es el Arcángel Metatrón y dice... La misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Confianza. Es el arcángel Ariel y dice: Ayúdame a confiar en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Bueno, qué manera más bonita de redondear el mensaje que tenemos acá acerca de confiar y soltar. ¿no? Y por último, muchas felicidades y bendiciones. Vamos a ver qué dice esta carta. Romance. ¿Qué? Bueno, aquí parece que es un. Un ángel con un ser humano, no, no creo que sea ser humano a ser humano y menos dentro de la pandemia, pero bueno, la verdad no sé. Veamos, yo más bien siento que es el querernos, apapacharnos a nosotros mismos, el evaluarnos, el, este, pues sí, reconocernos ¿no? como seres divinos, seres de luz estás escuchando también en mi canario <risa> así se presenta cada uno de mis hijos este yo creo que está muy clara la lectura creo que no tengo que añadir mucho eh, realmente creo que es dejarnos fluir esta semana dejar que Dios haga su tarea y pues sí lo, lo que podemos hacer de nuestra parte es ser el mago no ser quienes transforman este asombran Crean este, belleza, este, pues, misión de vida, como dice, ser felices. Y puede ser que entre semanas se dé ahí este, algo importante. Y por último, la confianza. El confiar en el proceso de la vida, como dice la carta, en pues, nosotros mismos, en Dios, eh, y que todo va a estar bien. Bueno, te mando un abrazo de luz. Espero que estés muy bien. Hasta la próxima ocasión. Namaste.